Espero que estén todos y todas muy bien. Si estás viendo un video mío por primera vez, soy Belén Capello, soy fotógrafa y filmmaker. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal, te recomiendo que lo hagas. Si querés ver muchos videos sobre fotografía, motivación, ideas, creatividad y mucho más. Y también si querés seguirme en mi Instagram, te lo dejo en la descripción y también te lo dejo acá. Subo mucho contenido fotográfico, filmicos, que hago yo, que lo hago sola en esta cuarentena todas las fotos que estuve haciendo, las estuve haciendo sola y ojalá que te guste todo mucho En el video de hoy les voy a dar ideas para hacer unas fotos lindas, creativas y yo las voy a hacer sola, las pueden hacer con ayuda a alguien yo también las voy a hacer con cámara, las pueden hacer con celular es muy libre, pero son ideas que están buenísimas Así que ojalá que les gusten y si las usan y las suben a Instagram, me etiquetan, pongan en los comentarios qué foto les gusta más, pongan puntuación a las fotos del 1 al 10, cuál es la que menos les gustó, cuál es la que más te gustó. Así que nada, arranquemos con el video. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Para todas las fotos pueden usar el outfit que quieran, el maquillaje que quieran. Yo no me maquillé y no mostré mucho mis outfits. Porque excepto para la última, que usé un enterito que es una malla que tengo, un traje de baño. Para las demás me puse siempre este mismo uso negro porque no es lo más importante el outfit. La idea era que vean las ideas de las fotos. Eh, espero que les haya gustado. Díselo tres ideas, que es poco, pero para que me comenten si quieren que les muestre más. Y en este caso daré más ideas si es que les gusta el video. Así que si ya está hasta acá, muchas gracias por ver este video. Si le quieres dar like me ayudas mucho. Y como dije antes, si no estás suscrito o suscrita, hacelo que es gratis y me ayudas un montón.